para uy uy, uy. uy sí. arre... <risa> viste como coleaba, boludo. <risa> <Yo> te digo. <risa> la mataba Ashley con la verga. <risa> ¡Ah! Ay, solamente quería ver quién ¿Eh? venía. Sí. Para boludo. Ay, cómo se maneja esto, dale, soy <risa> es cubano arre". Uy, ¡Papá, ¿cómo ay, ¡Tenemos ay, seguro? Seguro. Ay, Mujeres. No, ah. libre manchito. Ay, <risa> Me revuelve el estómago el agua. Ahora oh, no, Adam Sandler, boludo. Pu... Ahí está, te maté al enano puto. A ver qué vas a decir. Ah, cerra el culo. Sandler, Adam Sandler del orto. Estamos sacando una foto. Estamos sacando una foto y pues me caí callado. Bueno, a ver. Llegamos a la isla, boludo. La isla del sol. Pon la carni. Pon la carni. Pon la carni. En el teatro Rivadavia. Las funciones 8 y 9 de abril. Corre que es ya pasó 8 y 9 de A mí no me gusta. Cuando. Los... Ah, oh, boludo. Escucha, Opa, escucha este... eso, escucha eso. Contago oh, con sin tagne. Ahí está, mirá, boludo. ¡Oh! Con... oh. No, boludo, cagué. Uy, concha de No, lea. cagué, cagué, boludo. No, me vienen todos los cubanos. No, ¿y esto, boludo. Uy, boludo. Tienen coso, tienen coso eléctrico, mirá! Uy, perdón. Ahí. La... vi! Ahí tenés, tenés, tenés. Come, come, come, come, come, uy, la comoda. Ahora me salió uno con con coso, me acuerdo, con cierto con terrible minigun, boludo. Me parece ahí. Yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así Boludo, parezco me... pelotudo pegando en el No, no parece Lo soy este... Dale boludo, ¿cómo me sigue la luz esta La luz, vos crees en la luz, ¿Mala? <coughs> no, y este? <coughs> Moyano boludo que... Te voy a botar Te hacía mierda Uy, uy, uy, uy, ¿Y este uh... ¿Cómo lo no mata este? ¿Cómo eh... matarlo a Trucoteca? Fácil ¿Dónde me meto? Me acercas tanto, boludo uh. Uy, boludo, pensé que era buena idea <risa> No, pará, boludo, no me mates ah, es, ah, Me mata porque es un terrible escopetazo y se agarra el ojo, oh, boludo No, guarda, guarda, corre Ah, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda mierda. <risa> <risa> no le hace nada, mierda. boludo Ay, ay, <risa> ay matándolo todo, ¿por qué le seguís dando? Boludo Pará, escopeta Uh, guarda oh, que tenés tengo una, una pelotudo que al lado ¡Uy! ¡¿Por Uy. qué?! ¡Te voy a, voy a romper el culo! ¡Te voy a romper el culo! ¡Cuando yo la vi! Ah, creo que todos sin que me vea la luz Pero... La, <risa> la concha de la hora. Estúpido ¡Te voy a romper no te, te voy a, a romper romper. la boca, boludo Te voy a tocar el pedazo <risa> Ahí tengo. ¡Alta pata! ¡Uy! Ese boludo es lisérgico. <risa> Morito, morito, morito, morite, morito, morite. Le corté las nalgas. Morito. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué onda, bebé? ¿No, bebé tengo, Uy, irreal, Te de tiro de a la, a la mierda. La mañana Ay, no. Once y de la noche. Ahí tenemos. ¡Por! ¡Y qué Oye. ¡Uy, oy, qué hijo de puta! Come. Come. ¡Uy, Muy los tiró los dos! Buenísimo, no, no buenísimo. Servido. Servido. Y la pierna. ¡Uy, no, no, no, no, no! No, y le salió el bitch. Si no quiere, en un banquete así. ¡No, no bicho ti. de mierda! Por Dios, boludo, lo tengo que cagar a tiro. El miedo de Rodrigo. ¿Yo miedo? Sí. No, vamos a ser sinceros, ¿eh? esto es una sesión de sinceridad plena. No tengo miedo a nada, wey. Aguanta, Arnold Schwarzenegger. Me juro que no me tengo... no es que no le tengo miedo a nada, es como que no me. Uh. Ah, creo que le tengo que. Le... le tengo que pegar ahí. Tiene que hacer un, un, un efecto lumínico. Yo ¿sí? no, cuando la la pibe, ¿sabes como rotábamos? No, le tiene que dar la luz ahí. Ah. ahí te te a hacer ¿Por el otro. Se rompió el joystick. <risa> no, eh... ¿Miedo a algo? Creo que a los bichos, Pero nada, o sea... ¡Ah, está bien! Puede ser. Psicológicamente, no te <risa> la puta madre. Yo creo que te hace terminar muriendo haciendo eso, boludo. Pero dando la concha. Ay, boludo, me pica un huevo. Ah, tengo... Coso. Ah, mira qué rico. Ya sé, ya sé. No, me puse encima. Me iba a cagar a tiro. Pero está y... la pared? Un buen revoque. Es es esa pelotudo. la hice con, con, es un con, el, con el tío Pedro. Le hicimos esa pared. No, hice? Tiene un baldeo. No es que ¿Tiene una caserola? Boludo? De Vietnam salió. Oh, este? Ese es el quebracho, Salía boludo. Acá. El quebracho. hay una canción tucumana? Tucumana, no sé si es tucumana. Pero... <risa> Ahí la llama... Si eh, sos del quebracho... El borracho, no, algo del borracho. Todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el ah, mundo sí, sabe que borracho sí, se, se cae. Ah, sí, eso sí. Pero es vieja Haciendo el paso del que se cae. Del quebracho. Del quebracho. <risa> del quebracho. Che, el pelotudo ese se quedó ahí. No... ese se trabó! No. Ese trabó ¡Ah, boludo. se trabó! <risa> <risa> Ay, no, Estaba eh. Che, no sé dónde está aquí, boludo. No sé dónde está aquí, ah, no. Hacé lo que el corazón... O sea que... No, lo... no sé dónde es, ahí está. Y ahora uno le da el coso. Son quitados y se ¿No le da? No le da la cosa que tuvo. Cayos La concha de tomate. Para vos, cuando vas al supermercado y en el limpaz que compras y te vas, el chino habla con la china. Uy, uy, ay, no entiendo una mierda. Hombre. ¿Para vos qué dicen? Y para mí hablan de. del vuelto, de.. de. qué sé yo. Mira la cara de Virgo que tiene este. Claro, no, y ¿habrá pasó alguna vez eso? Sí, para mí. Y es que ¿quién lo va a saber, boludo? Claro, ¿no? Ahora, ¿te imaginás que vos sabés chino tan...? Ja bueno, parezco eso claro, ¿no? Claro, que Pero vos sepas. Que vos que sepas el, el idioma. Y que ellos no sepan que vos claro. lo sabés. Claro. ¿Qué me decís, la concha de tu madre? no pues chino! Te estaba haciendo una jodita, pa, te decía, ¿viste? <risa> argentino re perfecto, ¿viste que no hablan muy bien argentino? Y ¿Qué? no hablan para... qué sé yo Dale, hijo de puta Encima mata a los suyos también el piloto, pareciste tío? que aumentó saben bien a hablar lo voy a, lo, voy a, lo voy a matar a ti Cállate ¡Ah! ¡Ah! A ver ¡Uy! Vete. Le volaste la gorra, boludo uh. ¡No! Pará. guarda cucurante. Tengo uno atrás, boludo ¡Que cucurante me está no. rompiendo las... ¡Uh! ¡Cúrate ya! ¡Cúrate ya! ¡Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau! Ay, niño. Te parece la favela, boludo. Uy, boludo. Ah, acá, acá, acá, acá, toque. Ya sé, ya sé, ya sé. Estoy a motor. Ahí tenés. ¿quierarlo? Sí. Mm. Mm. <risa> <risa> Listo, Orti. Hola. Eh. Pero antes voy a matar al chabón este. Te van a matarlo. ¿Dónde está? Uy, la concha de tu madre. Le voy a matar porque seguro. Vos sos. Vos sos un pibe. Pib? Uy. Vos sos un pibe muy hospitalario? ¿eh? Ahí está. No, pero me viene el 80, boludo, también. A tiene que usar Shwanek, boludo. Se quedó re dolape. Uy, mira el otro, uf? pasa. Uf. Me sacan la peluquería. Daleon recarga. Uy la concha. Madre. Voy a tener que tirar esto. vez te pasó que fuiste a de plate y hicieron todo menos lo que querías? Eh, cuando era pendejo sí, pero porque no era un peinado que digamos... Se... Elija yo. O sea, yo era de los pibes que, se, que dejaban el pelo largo, tipo caspi, no le importaba nada. Ni, no importaba. Eh, pero en esa época era la época en la que todos usaban cortitos, así tipo... Tipo, boliche, no me tiraba. Pero ese corte que era siempre igual, boludo, sí. que yo lo odiaba y me cortaban de esa forma, boludo. Y yo decía, no, así no, la concha. Estamos mar, hablando 2015. Pero, pero solo pibes, solo pibes, veces, así se cortaba. Así si no se Uy, te la, la concha de tu madre. Si lo pido, si es así, ¿o o que Yo te dije que me corte como lo pies. No, chupo huevo que eso es así. Yo no Exacto. lo quiero usar así. Yo no quiero trabajar. Eh, boludo, no es inculeable este negro. Ya que te... Ya tiré, wey, aquí está. Ya no, tiré, no nada, lo pongo está, tal... Patrón, te puedes morir, por favor. No. No se muere más. Y oh, si oh, tengo un pelotudo acá al lado que me lo trucuta con el palito ese, boludo. No se muere más. Moriste, negro. ¡Ahí está! ¡Por fin! Guarda ¡Listo! Los, ¡Dame la guita! Guárdalos de atrás ¡Ahí está! ¡15 lucas! ¡15 pavos! ¡Ay! Ahora me viene la FIP y me van a sacar, me van a poner impuestos Ahora viene... Usando... ¡Por fin, boludo! El código... Usando un código, estaciones de verano, Ah, sí, no. Usando es un el código de Daniel Scioli, Puedes tener un... Te hacen una gamba, un brazo de Parece que tienen como, como pochoclo en la boca, ¿viste? Cuando está lleno de pochoclo. <risas> Mirá eso. ahí Hola. tenés pan. Cargás sube, sube. sube. No, no. <risas> en, en la puerta dice que no. ¿Por qué entras si me decís...? Nunca me voy a no, cuando... vamos a hacer de cuenta que yo soy quiero. No, no, no, vos pero nunca me, me a no. cuando, cuando hay un chabón que me dijo, específicamente acá nos cargamos sube. Y yo fui y, y específicamente le pregunté, ¿acá cargan sube? Y no me contestó y me señaló al. al coso, boludo. ¡Dija que no! Eh, ¿cómo agarró eso? No es para agarrar, es bien. para que lo veas, lo desees, pero que nunca vas a llegar. Ay, no lo agarré ni palo. Viná, no, boludo, ¿qué hace? Y mira. Está pintándola. ¿Qué hace? ¿Qué, ¿qué pasará pasa? por la cabeza de ese chabón, boludo? Vale. A la puta. Un palo ahí. ¿Y a, a ver, hola. ¿Qué hola. hace? Y la verdad que. Oh, uh. <risa> Yo sabía que no me estaba haciendo bien el fresco. <risa> está fresco, nene. Está fresco. Abregate porque. Abregate porque después viene la gripe. Y está fresco, pecho ¿Por qué no me venís y me acaricias el canario, pendejo? <risa> no, no ¿Dónde No aquí, boludo? Ah, no, a la concha de tu hermana, básicamente. Tú Ahí está. ¿Y acá? Me estoy comiendo todos los pelos, boludo. ¿no? La concha de tu madre. ¡Qué pesado de mierda! Uy, ¿quién es hice? Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Slipknot, vale. boludo. Oh, Slipknot. Estamos no, en la. No, los fans de Slipknot, boludo. Ah, push my fingers into my <ríe> pasca, los fans de Slipknot, chavón Oh, una espinela. Uy, se cayó algo, boludo, escuchate. the only way. Slowly as the air. ¡Para la concha! ¡Ay, no! Me... ¡Hola! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come la comida! Sí. O sea, dije, comé... O sea, que la comas comida. La canto en versión. ¡Uy, uy! Ese tiene un coso, boludo. Guarda el otro que de atrás tiene una espástica. Uy, casi, casi, casi. ¿Esbástica no tiene un nombre de arma? ¿Esbástica? Tiene un nombre de un cuchillo. ¿Qué hijo de puta? Che, ¿qué me está dando con coso? La concha de tu madre. ¡Pero la concha de tu madre! Me salió El... la voz re rara, boludo. Salió medio tucumano. Ah, este estúpido mental, boludo. Guarda. Uh... ¡Cuidado! <risas> ¡GUARDA! ¡GUARDA! guarda, guarda, <risa> <¿S> guarda, <risa> so, guarda! sea, viejo que, que. Guarda, guarda, guarda, guarda. Te has viste mi viejo fumando pipa? para? Para. Para. Pasan los autos. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda ropa viejo de mierda correte porque te van una pisar a vos viste el viejo decía guarda y trae a la mía a la calle guarda guarda guarda guarda, guarda chico. Yo, ¿por qué cuidado lo... chico no le da de este che pelo raro que tiene este pibe ¿Por qué no le cortó el pelo mía? <risa> Mal. no viejo el problema es tuyo que tenés el mismo corte de pelo hace 50 años la concha de tu madre Uy, ¿Qué fue eso se sonando, prendió una alarma se está, está sonando, sonando. Chico, ¿Qué pasó hoy con las alarmas boludo ahí tenés mira ah no que pero todo <risa> Eh. Le están choreando el auto a ¡Ah! La puta madre, Iván ¡Ah, pero la puta madre! Dale, sí, pulsalo, boludo No, no, la verdad es que ahora que lo pienso bien no lo voy a pulsar Guión, ¿por qué no lo vas a pulsar, boludo? ¿Cómo que tendría que ahorrarse esas preguntas, el pelotudo Ahí está, boludo. Hola, boludo Me mata porque este tiene puestito ahí nomás el quilombo Mal, boludo ¿Vos o sabes que estuve viendo las teorías de quién carajo no, era, boludo? No. Y no, no, no, no dicen, boludo ¿Qué es ¿Esmeralda? No sé Esto es una poronga Y bueno gente, nos quedamos en este episodio Un episodio de mierda ¡Oh! La la ah, no, S no. La sí, pero para vale, es una Magnum ¿Sabes nivel? cómo pega eso? La, la de Clint pegar, Como cómo pegaba? Según una Magnum, pegaba más que que piña de travesti <risa> <risa> Más fuerte que... <risa> <risa> <risa> Piña de travesti Piña de travesti, boludo Sabes como duele, boludo? Deja la marca para toda la vida Chau, gente ¿Qué te pasó, hijo? Me pegó el traba Chau, gente, nos vemos Adiós, Beto